Ya ya ya ya una vez. Ya ¿Y este es el Yo me ent機o, ya Me queda poco frío. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Oh. ¿Qué ¿Y si tiene pana. ¿A ver si mi hija tiene pana. Mi hija tiene pana. Mi pana, pana son las que me linda Y tú te inda, linda. Que me estaba llamando la última vez hablando, ¿tú? se cae la llamada. ¿Qué ella, pues, sí, y le tira 20 llamadas, y él, llama? no! Ni si sabe, no, no, después le de texto y un de Ay, y yo llego aquí y está bien, ya cansé. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ¿Qué